¿Qué tal amigos? Continuamos con el tema del de presente de los verbos regulares terminados en AR. Este es el video número 2 y hoy traigo 12 nuevos verbos regulares que terminan en AR. Vamos a continuar con la conjugación en el tiempo presente. Iniciamos con el verbo arreglar. Yo arreglo, tú arreglas. Él, ella, usted arregla, nosotros, nosotras arreglamos, vosotros, vosotras arregláis, ellos, ellas, ustedes arreglan. Aumentar. Yo aumento, tú aumentas, él, ella, usted aumenta, nosotros, nosotras aumentamos, vosotros, vosotras aumentáis, ellos, ellas, ustedes aumentan. Continuamos con averiguar. Yo averiguo. Tú averiguas. Él, ella, usted averigua. Nosotros, nosotras averiguamos. Vosotros, vosotras averiguáis. Ellos, ellas, ustedes averiguan. Bien, ahora tenemos el verbo ayudar. Yo ayudo, tú ayudas, él, ella, usted ayuda, nosotros, nosotras ayudamos, vosotros, vosotras ayudáis, ellos, ellas, ustedes ayudan. Seguimos con el verbo bailar. Yo bailo, tú bailas, él, ella, usted baila, nosotros, nosotras bailamos. Vosotros, vosotras bailáis. Ellos, ellas, ustedes bailan. Muy bien. Seguimos con el verbo bajar. Yo bajo, tú bajas, él, ella, usted baja. Nosotros, nosotras bajamos. Vosotros, vosotras bajáis. Ellos, ellas, ustedes bajan. Besar. Yo beso, tú besas, él, ella, usted besa. Nosotros, nosotras besamos, vosotros, vosotras besáis, ellos, ellas, ustedes besan. Borrar. Yo borro, tú borras, él, ella, usted borra. Nosotros, nosotras borramos, vosotros, vosotras borráis, ellos, ellas, ustedes borran. Tenemos a continuación el verbo brincar. Yo brinco, tú brincas, él, ella, usted brinca. Nosotros, nosotras brincamos, vosotros, vosotras brincáis, ellos, ellas, ustedes brincan. Seguimos con bromear, yo bromeo, tú bromeas, él, ella, usted bromea, nosotros, nosotras bromeamos, vosotros, vosotras bromeáis, ellos, ellas, ustedes bromean. Buscar, yo busco, tú buscas, él, ella, usted busca. Nosotros, nosotras buscamos, vosotros, vosotras buscáis, ellos, ellas, ustedes buscan. Tenemos ahora el verbo cambiar. Yo cambio, tú cambias, él, ella, usted cambia, nosotros, nosotras cambiamos, vosotros, vosotras cambiáis, ellos, ellas, ustedes cambian. Bien, y hemos llegado al primer verbo que con el cual empezamos en este video, el verbo arreglar. Bueno amigos, estos son los 12 verbos regulares que tenemos en el día de hoy en el presente de los verbos regulares terminados en AR. Recuerda que este material lo puedes adquirir en la tienda virtual de Teachers Pay Teachers. Aquí abajo te dejo el enlace. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Bueno, espero verte en un próximo video con más verbos regulares en el tiempo presente. Hasta la vista amigos.